Muchas gracias Cristian por la presentación, antes que nada reitero lo que acaba de decir Cristian, eh, por favor interrumpan sin miedo, se los digo a ustedes y me lo digo a mí porque soy de esos en los que, a los que les pasa que están en las conversaciones y les cuesta un montón preguntar, no sé si les pasa pero bueno, eh, esa es la idea. La idea principal de este día cero del taller eh, que estamos arrancando ahora mismo y que en realidad es, es la antesala para un workshop que empieza el 10 de junio por cuatro en, encuentros es eh, presentarle un, presentarles a todos ustedes un panorama de algunos trabajos en solitario y también en colaboración que abordan nuevos acercamientos al pensamiento y a la producción del fenómeno sonoro. Cuando digo la palabra nuevo, me quiero referir de alguna manera de algo que, a ver, desde mediados del siglo pasado, por lo menos, está teniendo que ver con la generación de, de nuevo conocimiento y de nueva obra, que es eh, lo interdisciplinar, ¿no? la idea de mezclar, eh, diferentes disciplinas. Eh, vivimos en una época de enredo, ¿no? Donde, donde no hay eh, un, un punto específico en el cual uno se pueda parar para tener algo cierto, sino que en realidad tenemos que entregarnos a ese, no sé si caos, que a veces sí transitamos ese caos, pero por lo menos a un lugar de enredo, ¿no? Mi, mi acercamiento personal al fenómeno sonoro fue desde el VAMOS, interdisciplinar, eh, se podría hablar que, de que fue de una mezcla del diseño con el arte de alguna manera, disciplinarmente, eh, el año pasado cerré un, un proceso de, de maestría que se llamaba diseño abierto, eh, y a, al mismo tiempo me desempeño como, como músico, como compositor eh, para determinados contextos de expresión propia y también eh, por encargo, ¿no? En general me pasa que cuando el sonido o la música me es eh, encargada, la asocio más con el mundo de, del diseño, tal vez por este tema de que el diseño tiene que ver con la comunicación y la, el arte tiene que ver más con el mundo de la expresión, entonces me pasa como que lo, lo marido más con esa con, con esa situación. Eh, entonces insisto, voy a empezar a, a presentar un poco una parte específica o, o, o bastante eh, segmentada de, de la obra que estuve haciendo los últimos, los últimos meses, eh, pero la idea es que puedan interrumpir cuando quieran y preguntar lo, lo, lo que se les antoje. Eh, entonces... Creo que alguien tiene prendido el micrófono. Lo que sí estaría bueno es que si durante la... creo Ah, ahí va, exacto, buenísimo. Que lo tengamos apagado y si quieren hablar me avisen por el chat o no sé si acá en este programa tenemos forma de levantar sí, la mano. Sí, y si no, Aldo, de que último, que abren el micrófono y pregunten. Sí, de una, o sea, sí, pero ábranlo para preguntar. así podemos. Por el ruido del, del, del, del ego que, sí, es que va que, a haber. me vuelvo a repetir y es complicado. Solo eso. Bueno, gracias. Entonces, eh, lo que les contaba era eso, me sirve y creo que nos puede servir a todos para pensar nuestras propias interdisciplinas, porque ya creo que hoy en día no podemos hablar de, de disciplinas, eh, hay un cuadro que hizo eh, un tal John Maeda, que los voy a mostrar porque es como, está buenísimo lo que pasa, que es esta idea de que, este tipo de actividades que son grandes actividades, que son paraguas, grandes paraguas de diferentes disciplinas que hay adentro de ellas, que son el arte, la ciencia, el diseño y la ingeniería, de alguna manera están en un momento de mucha hibridez. O sea, siempre nos podemos parar en diferentes puntos de este círculo para pensar en de qué manera estamos accionando. Hoy en día yo me siento muy como en, esta, en este momento, pero siento que hay cosas de la ciencia o de la ingeniería que muchas veces pueden tocar mi interdisciplina de, del momento. Eh, voy a empezar hablando entonces un poco de, de algunas colaboraciones que hice en los últimos tiempos. Eh, lo primero que les quería contar es esta experiencia que tuve en los últimos años, desde 2017 para acá más o menos, eh, un trabajo colaborativo de largo aliento con un artista virtual que se llama Silvia Rivas eh, es tal vez una, una mujer de una generación más grande que yo y eso de alguna manera creo como que genera una forma de, de, de comunicarnos que, que, que, que es interesante eh, sobre todo fue interesante que la charla entre nosotros comenzó eh, literalmente con, con una charla, o sea, ella me convocó para que yo presente un libro monográfico con su obra, ella tiene mucha obra de video-arte, video-instalación, es como muy interdisciplinario lo que hace, y en algunos momentos ha como coqueteado con el sonido, eh, pero particularmente a ella le interesaba que yo indagara el libro a partir de, de mi experiencia más relacionada con el mundo sonoro, y así fue, hubo una primera experiencia en la cual yo la entrevisté en Arteba acerca de su libro, surgieron bastantes eh, como puntos de interrogación, más que nada, en, en esa charla, eh, no fue demasiado sencilla, ni para ella ni para mí, pero salimos muy enrique enriquecidos de, de esa situación, eh, y esto fue en 2017. Eh, resulta que en 2019, es decir, el año pasado, Silvia estaba mostrando en un espacio que se llama Rolf, que no sé si lo conocen, es un espacio muy interesante, en una zona de clase bastante alta de Buenos Aires, eh, pero es muy interesante el foco que tiene eh, la galería, porque hace mucho foco en lo que es videoarte, y arte es un poco más eh, intangible, si se quiere, ¿no? no presenta arte tan convencional ni tan disciplinar. Eh, lo que había ocurrido en esa muestra era que yo había sido convocado por Silvia, no me había dado demasiados detalles de por qué quería que visite la muestra, eh, entonces yo me imaginé que era para que la volviese a entrevistar, ¿no? Eh, pero resulta que no. Eh, me encontré con esta muestra que se llama Fuerza Diagonal, se llamó Fuerza Diagonal, eh, y eh, lo primero que me encontré, con lo que me encontré fue con esta situación de una pantalla ocupando el espacio de un lugar desde, de una manera bastante extraña y particular, justamente de manera diagonal. Eh, y también esta cuestión de que lo, todos los videos presentes en la muestra eran mudos. O sea, realmente sentí como que era volver a, a la época de, del cine mudo. Eh, entonces dije, bueno, Silvia querrá que yo charle con ella acerca de, de esta obra, o sea, como uno siempre piensa que lo vuelven a llamar por una cuestión a repetir, digamos, eh, pero no, lo que ocurrió fue que ella eh, quería que yo piense alguna situación sonora para, para esta muestra, eh, y rápidamente lo que se me ocurrió era que eh, era interesante poder trabajar con... Los materiales presentes en la muestra. En la muestra eh, había estas eh, videoinstalaciones que les cuento, con proyecciones, con pantallas puestas de, en lugares extraños, con pequeños plasmas que estaban relacionados con pequeñas esculturas. Eh, entonces, enseguida se me vino a la, a la cabeza la idea de trabajar con eh, micrófonos piezoeléctricos, que eh, supongo que varios de los que están en la sala alguna vez habrán trabajado con, con esa tecnología. No sé si alguien. ¿Está presente alguna vez? ¿Trabajó con piezoeléctricos? ¿Quiere sí, contar? Sí. Ok, ¿quién? Yo, Aldana. Aldana, sí. Aldana, contame, ¿y, cu ¿y cuál fue tu experiencia, por ejemplo? Eh, había trabajado una vez para eh, en Chela, eh, uh -huh. había trabajado en pedalúdico y la idea era hacer eh, pedaleadas situacionistas a la deriva, uh -huh. que me recordó un poco lo que decía Kevin con el sonido. ¿Eh? Eh, mi idea era poder reproducir todas las partes de la bicicleta, entonces acudí directamente al piezo, o sea, fue como Excelente. directo. Y ahí armé un banco de sonidos en donde después se lo utilizó algunos para la muestra en que se realizó al final de la Bienal en Recoleta, en el Centro Cultural Recoleta. Entonces, Bien. me sirvió bastante como para, para percibir directo el sonido, era como Genial. otros sonidos. Perfecto. Entonces, eh, contémosles al resto que la particularidad que tiene un micrófono piezoeléctrico es esta idea de que no capta el sonido en el aire como está captando, como están captando nuestros micrófonos ahora nuestra nuestra voz. Claro. O sea, lo que tienen los piezoeléctricos es que funcionan directamente por contacto, por eso también les decimos micrófonos de contacto y lo interesante es eso, es que de alguna manera copian eh, la respuesta sonora de determinados materiales, o sea, toman el mismo material como vía de, de, de, de conducto para eh, manejar otro tipo de sonidos que no podríamos captar con un micrófono como los que estamos usando ahora mismo. Eh, por eso me imagino que, que para poder captar diferentes partes de la bicicleta se habrá generado eh, sonidos que, que uno no asociaría luego a una bicicleta, me imagino, ¿no Aldana? Claro, sí, sí, eh, la presencia es diferente. Eh, sí. De pronto tener un micrófono de contacto en el cuadro de la bicicleta, estás dando vuelta a la cadena y se siente... Otra, otra situación, digamos, que no es de la cadena directa, pero hay todo un ambiente que, que es reaprovechable, digamos. Así que, eh, re bien. Tal cual, <risa> en este caso, eh, bueno, lo que vemos es que el piezo eléctrico tiene una, como una parte blanca que se diferencia de otra parte metálica. Y es porque está armado de una manera en la cual acá hay una, una película de cerámica, que es la que de alguna manera levanta, por decirlo de alguna manera, esa información sonora desde el contacto. Acá lo vemos en una pieza de madera, ¿sí? Eh, entonces, lo que yo había pensado era de alguna manera que podía trabajar con esas texturas que aparecían en la muestra, eh, en esa activación a la que fui invitado. Y eh, lo, que, lo primero que hice fue una serie de pruebas que les quiero compartir eh, en mi casa solo. Eh, Vamos a cambiar de presentación y les voy a mostrar, Sí, si quieren ponerse otra vez los auriculares, eh, ahora es el momento porque vamos a compartir un poco de sonido, esta era la prueba que yo hice en casa, la primera prueba. Ok. Había una situación en la que yo sentía que no estaba teniendo suficiente control sobre los procesos. Eh, entonces lo que me pareció era que era interesante poder tener más control sobre los procesos. Yo estaba ahí trabajando con una terminal de efectos que se llama Causpad, que me imagino que tal vez algunos de los que están en la sala lo conocen también. No sé si alguien alguna vez trabajó con Causpad en la sala. No, ok, bueno, es una terminal de efectos, un CAUSPAD. Eh, es una terminal de efectos que es un hardware, es absolutamente autónomo, digamos. No necesito una computadora para tener una serie de efectos con los cuales operar, ¿no? Eh, digo, delay, reverb. O sea, sabemos que delay es aquello que nos permite repetir de manera secuencial, más o menos controlada, diferentes eh, fuentes sonoras. Y el reverb imita artificialmente la reverberancia, esta idea de que diferentes frecuencias del sonido pueden reverberar de diferentes formas, o sea, como sería como falsas situaciones acústicas de alguna manera, que estamos muy acostumbrados a escucharlas todo el tiempo eh, porque se dan naturalmente, pero a través de una terminal de efectos yo puedo utilizarlas de manera eh, voluntaria y efectista, digamos por decirlo de alguna manera, valga la redundancia. Eh, me pasaba eso, me pasaba que me interesaba que haya un movimiento, eh, particularmente me interesaba el movimiento de los roces, porque me parecía que tenía mucho que ver con el concepto de la muestra, pero sentía que hacía falta agregar un poco más de control en los procesos reales de los movimientos de esos eh, micrófonos piezoeléctricos. No solo estar tocando las perillas, pues, diciéndolo mal y, mal y pronto, sino que haya un control... Eh, más eh, en tiempo real de esos movimientos. Eh, entonces, lo que se me ocurrió fue trabajar con eh, dos performers, que son eh, Catriel Nievas y Victoria Papagni, que vienen más del mundo de, de la improvisación sonora, de alguna manera, eh, tienen una formación Catriel más relacionada con la música, y Victoria más relacionada con las artes visuales, orientadas hacia el sonido, y los invité a que juntos activáramos la muestra, y eso fue una activación que se llamó cuerpos de situación. Les voy a mostrar un poco para que vean más o menos qué es lo que pasó eh, ese día que activamos la muestra. Perdón. Eh, ok, esto era otra cosa que les quería presentar después. Eh, básicamente lo que ocurría era eso, era una situación en la cual los performers estaban eh, manipulando esos micrófonos piezoeléctricos mientras que yo lo que estaba haciendo eran los procesos de sonido en tiempo real. Eh, esa fue una primera instancia de trabajo en la cual yo me podía concentrar en cómo esos materiales que eran varios, o sea, la, les voy a presentar, eh, un momento, eh, otra vez volvemos acá, eh, esto era como estaba montado en el espacio el, el equipo de sonido, las zonas en las, las que se movían los performers, Acá también una forma en la que yo estaba procesando, ellos estaban encargándose de activar esas diferentes instalaciones. Y sobre todo lo que había pasado era que yo había incorporado algunos elementos que a priori no estaban presentes en, en la muestra, que eran dos eh, pedazos de cerámica cocidos por la artista y unos caracoles que había encontrado en un, en un barrio privado de... Del el norte de, de, de, de Gran Buenos Aires. Eh, lo interesante era que estos eran unos caracoles, eran la, la, los caparazones de unos caracoles, pero estos caracoles no habían crecido en un ambiente natural, sino que habían crecido a la vera de un falso, un falso estanque que hay en esos barrios privados, que a mí me parecen realmente bastante deprimentes, pero me parecía interesante que estos, eh, como estos índices de lo que alguna vez había sido un ser vivo, Hubiesen, se hubiesen criado totalmente en un ambiente totalmente eh, creado por el hombre, digamos. Eh, de alguna manera me parece que dialogaba con eh, algunos conceptos eh, que tenía la muestra, que, que llevaba la muestra adelante. Eh, este era el, el texto en el que se basaba la muestra, que bueno, después igual les voy a armar un PDF para que puedan eh, indagar más si es que, que tienen ganas. Eh, pero lo importante es que a partir de este primer trabajo lo que surgió fue una nueva invitación eh, a realizar un trabajo en conjunto eh, con el artista, con esta misma artista, con Silvia, que se presentó en diciembre en el Planetario de Bogotá. Eh, Ando, hay una pregunta, perdón, te interrumpí, hay una pregunta de Fefa, Sí, En el chat, ¿cómo tienes el circuito del piezo eléctrico al PC? Pregunta. Ok, buena pregunta. Sí, en realidad el piezo eléctrico eh, no, estaba no estaba siendo procesado por la PC, sino que estaba siendo procesado eh, por eh, la terminal de efectos que nombré más, más eh, antes. Que nombré antes, que es, te la voy a mostrar, Fefa, le voy a mostrar más adelante, pero la muestro ahora, es esta, ¿ves? es la terminal, esta está viejita, la mía, ya hace varios años que le estoy dando con todo, la amo mucho, <ríe> son esas compras, así que uno hace en un momento y que le saca el jugo, y entonces el piezo eléctrico estaba siendo procesado, estaba siendo, estaba, pasaba por un mixer, cuyos envíos a su vez estaban siendo procesados por esta terminal de efectos, eh, no sé si vos, Fefa, sabes, tenés idea de lo que, es un, un, lo que son los envíos del mixer, si querés contestarme por chat o por audio, no sé, cómo quieras. Ah, ok, un poco, genial. Ok, los envíos, que también los envíos los vamos a ver en, en, en este programa Reaper que vamos a trabajar en el taller, eh, son de alguna manera formas de, eh, se acuerdan que hablé más temprano de delay y de river, de dos procesos clásicos que le hacemos al audio de manera artificial. Eh, tenemos una forma de procesar directamente el sonido en sí, pero también tenemos una forma de hacerlo por envíos. Esto significa que podemos mandar el efecto completo a los envíos del mixer, por ejemplo, y dosificar de alguna manera esa, esa cantidad de efecto. Eh, para que no sea tan brutal la manera en la que lo, lo introducimos. De, toda manera, como, de todas maneras, como habrán visto, en la performance llegamos, llegábamos a momentos de ruidismo, momentos en los que podía ser perturbador y momentos en los que esos envíos estaban casi al máximo. Eh, pero de alguna manera permite como trabajar eh, de manera más sutil la color, el color que yo le voy a dar a, a un determinado sonido que pongo en escena en mi performance o en mi trabajo, digo, esto estaba, estaba siendo realizado en tiempo real, pero tranquilamente yo puedo eh, utilizar eh, los envíos, ahí tengo otra pregunta de Matías, ok, los estaba usando en post, es decir, que estaban de alguna manera volviendo a retroalimentarse, entonces había justamente esta situación de feedback, pero eso también eh, es discrecional según lo que uno quiere hacer eh, en su trabajo, ¿no? Eh, si sí, en relación al CAUSPAD estaban de post son todas cosas que parecen muy difíciles cuando las estamos hablando, tal vez algunos quizás las conozcan y quizás mejor que yo, pero digo eh, en la práctica son mucho más eh, amenas, no sé si Fefa estuve contestando tu pregunta y lo mismo Matías si quieren me pueden decir por acá por el chat excelente bueno eh, genial, bueno, la cuestión es que eh, esa fue una segunda instancia del trabajo, yo la considero una segunda instancia. Una primera instancia fue una instancia en la cual yo entrevisté a Silvia, se generó un diálogo desde el mundo sonoro, directamente desde la palabra, desde el ida y vuelta de la palabra, de comprometerme de alguna manera como analista de esa obra, de meterme a fondo y pensar cómo había sido el trabajo. El libro era un libro monográfico, entonces era como interesante indagar, o sea, indagaba en sí el libro, entonces yo tenía que volver a indagar sobre lo que otros habían escrito. Entonces me, me, me comprometí de una manera interesante, no desde la praxis, sino desde el análisis. Y después esta fue una primera instancia en la cual yo trabajé desde la práctica sonora en sí, digamos, en esta primera activación. Eh, la verdad es que esa activación fue muy, tuvo, fue como un mini éxito, por decirlo de alguna manera. Eh, entonces Silvia se quedó muy copada con seguir trabajando juntos eh, y ella en un momento del año pasado recibió una invitación a esta, eh, a esta presentación en el domo de Bogotá que les, conté, que les contamos más temprano que es el lugar en el que nos conocimos con Cristian y entonces yo lo que presenté ahí fue junto con Silvia un video que se llamó Fuerza Diagonal Instancias como una suerte de de tercera estación, la considero yo de ese trabajo, eh, en donde yo lo que hacía era tener que sonorizar de manera diferida ahora eh, las imágenes de Silvia. Silvia lo que hizo fue trabajar con la materia prima de esos performers moviéndose en el espacio de manera muda, digamos, o sea, esos performers habían sido grabados con sonido de cámara, pero ese sonido no estaba siendo utilizado en la muestra, sino que yo tuve que hacer una recreación, yo eso lo que hice lo llamo de alguna manera folie emocional, no sé si ustedes todos saben lo que es el folie, me imagino que, que muchos sí, ahí anoté la palabra en el chat, si hay alguno que no sabe lo que es folie podemos rápidamente eh, explicar lo que es, o si alguno de ustedes quiere contarnos lo que es el folie también está buenísimo, Sí, tal vez alguno trabajó haciendo Foley y nos puede explicar mejor de su práctica. Claro. Y hay un par de caras de no, así que no. Si <ríe> querés... <ríe> <Okay. ríe> no, básicamente el Foley es la, el, la manera de generar los sonidos en el cine o en cualquier eh, ficción audiovisual, vamos a decir ficción, pero tranquilamente un documental también podría tener algún proceso de Foley, en el cual lo que hacemos es reforzar o imitar sonidos propios de la narración, de manera artificial. O sea, eh, rápidamente les puedo mostrar un video de un mini minuto que elegí para ustedes, a ver si puedo volver a presentar. Ok. Eh, no estoy pudiendo volver a presentar. Mm -hmm. No, no, no estoy... Pre Ahora no están viendo nada, ¿verdad? Ustedes, más que mi cara. Ok. Acá. Perfecto, ahora les voy a presentar acá un pequeño video que recién nos escapó, que es cómo hacer un folio de huesos rotos. Lo vemos, dura un minuto el video. Entonces ahí ya no voy a tener que explicar nada, simplemente con que veamos esto. Está un poco fuerte el sonido, y. Ahí. ¡Párate para un super clásico. En este tutorial aprenderás a hacer un sonido de huesos rompiéndose. Ok, bueno, creo que ahí quedó más que claro de qué estamos hablando cuando hablamos de Foley. Y a mí me servía en el camino del, del proceso de este trabajo pensar que lo que yo estaba haciendo en vivo con, con lo que estábamos haciendo los tres en vivo con los performers durante eh, la sonorización de esa muestra o la activación, le decíamos, se le suele decir activación ahora, esos eventos que ocurren una vez en una muestra, eh, supongo que todos algunas habremos estado en un evento de, de ese tipo, eh, lo que me servía como, como camino de proceso era pensar que yo estaba haciendo un folly emocional, de alguna manera. No un folly literal, sino un folly emocional, en el cual estaba tratando de conectarme con las emociones de esos eh, eh, performers, digamos. Y acá me estaría moviendo para nada en el campo del diseño, sino mucho en el campo del arte, en la idea de expresarme y de tener una subjetividad que me permitiera a mí producir esta situación. La cuestión es que, como les contaba, hubo una invitación. Eh, para Silvia, eh, de presentar en una situación de domo, es decir, en un, básicamente en un planetario, en el planetario de, de Bogotá, eh, una versión de, de, este, de, este, de este mismo trabajo, que se llamó Fuerza Diagonal Instancias. ¿sí? Y, a ver si tengo acá para mostrarles, lo que hicimos ahí fue un video que me gustaría que, perdón, ahí estamos. Un video que es un poco largo, pero me parece interesante que lo vean, porque es de alguna manera, da, da resume de alguna manera muchas cosas de las que yo quiero que trabajemos en este, en este workshop, eh, que son tratar de generar sonidos de cero, procesar sonidos ya existentes, utilizar materias primas como de, de, de nuestra propia producción, incluso a veces eh, que las producimos sin pensarlo, pensemos que somos individuos que hoy en día generamos audio permanentemente, no solo cuando hablamos, cuando nos movemos, sino también que generamos grabaciones permanentemente, o sea, los mensajes de audio proliferan por segundo, entonces es como, estamos todo el tiempo generando, la idea es justamente capitalizar eso que ya estamos generando y darle como una nueva existencia. Este trabajo tiene mucho de ese tipo de cosas y a eso tiene sumado la idea de espacialización, ¿sí?, de sonido 5.1, que no sé, también me gustaría saber si alguno conoce el sonido 5.1, si alguna vez lo, lo trabajó o lo experimentó, me gustaría, si, me, si nos quiere contar. Ok, no veo nada en el chat tampoco, listo. Eh, la idea del sonido 5.1 es que son seis canales, a diferencia del de sonido estéreo en el que estamos escuchando, por ejemplo, esta charla, ¿sí? Eh, un sonido estéreo está conformado por dos canales de sonido, ¿sí? Eh, por ejemplo, eh, un buen... O sea, en general lo escuchamos todo el tiempo utilizado en, en muchas de las... De la música que solemos escuchar, eh, pero no conscientemente. Entonces... Lo que ocurre con el sonido 5.1 es que, que si lo manipulamos de determinada manera intencionada, se puede parecer o se parece mucho más a la situación de escuchar sonido en nuestras casas, de escuchar, digo, no música, sino el sonido de nuestro cotidiano. De escuchar el colectivo que pasa por la puerta de casa, escuchar eh, las campanas de la iglesia de la otra cuadra. Creo que ahora se están escuchando un poco más con esta situación eh, actual que todos estamos viviendo. Entonces, el sonido 5.1, al trabajar con cinco canales y no solamente con dos canales, lo que permite es que el sonido que yo genere se parezca mucho más a una situación de sonido habitual, cotidiana, ¿sí? Puedo tener diferentes canales distribuidos en el espacio que me permitan eh, tener una sensación mucho más real del sonido. Muchas películas de las que vemos están mezcladas de esa manera, a pesar de que, salgan por dos parlantes, ¿sí? Eh, en Reaper, combinado con determinada tecnología que yo quiero presentarles durante el workshop, eh, podemos trabajar este tipo de sonido en estéreo, ¿sí? Es decir, lo podemos monitorear como si el sonido estuviera ocurriendo en el espacio, tomando ese espacio que en el caso del video que les voy a presentar fue el domo, ¿Sí? pero que nuestra cabeza, de alguna manera, ocupe el espacio global que luego se podría proyectar eventualmente en un espacio real que trabaje con esa tecnología eh, 5.1. Entonces, lo que les voy a mostrar ahora es un video que dura más o menos unos 15 minutos. Sí, sí, sí, Matías, acá me está haciendo una, quiero hacer una pregunta a Matías. ¿Querés escribirla? ¿Me la querés decir eh, en el micrófono? Como quieras. Ah, no hay problema, Matías, dale. Entonces te, te leemos. No, para nada, no, no tenés que pedirme disculpas. ¿Mm? Ok, entiendo, es tarde. <risas> Decime, Matías, o dime, Matías. Sí, finalmente el audio, salida en 5.1, sí. Sí o en estéreo. Ok, lo que vamos a trabajar nosotros en el curso es una simulación de sonido 5.1 a una salida estéreo. Sí, de hard nosotros vamos a poder trabajar en estéreo, lo que sí yo les pido es que usemos eh, en lo posible, no, en realidad va a ser importante que puedan conseguir, aunque sea unos prestados, unos eh, auriculares eh, circunmaurales, sí, parece muy difícil la palabra, pero ya les voy a mostrar rápidamente cuáles son es el emoji de auriculares clásico de cualquier aplicación son unos auriculares como estos sí importante es que nos cubran todas las orejas no son los que yo estoy usando en este momento pero de todas formas van a ver que la espacialización que ocurre en el video que les voy a presentar aunque no tengan, si están con circunmodales, se va a escuchar perfectamente. Van a escuchar diferentes espacios que yo fui generando eh, y que se gener, Que fue Esto es como la preview de alguna manera. Este, este video no está compartido, eh, lo vamos a ver ahora en una lista especial que generé para esta, para esta charla. Pero no. Como... Sí. Tengo una pregunta: eh, ¿es Exacto. posible tener el link de, de este video? Por ahí, si algún otro quiere escuchar. Con mejor solución por supuesto, por supuesto, Puede favorecer sí. la escucha Obvio, de hecho ahora ya los voy a pasar Lo voy a dejar acá corriendo para que todos tengamos el tiempo De verlo, pero obviamente Que el que lo escucha mal En, en la pantalla general Puede tomar el link Que ya se los voy a pasar a todos Y verlo por su cuenta ¿Sí? Eh, por supuesto Denme solo un segundo para que encuentre Acá está eh, la, El link de la lista ya se los estoy pasando, ¿eh? antes de dar play van a tener disponible el link de la lista, que es una lista que armé para el taller especialmente, y acá está. Uh, sí Esta es la lista, ¿Sí? ahí fíjense que eh, ya me voy a fijar en qué número está, el video que vamos a ver es esto, fuerza diagonal, instancias, estéreo, domo, ¿sí? Esto es el demo, de alguna manera, que yo presenté a los técnicos del, del, del planetario de Bogotá para que ellos se dieran una idea de cómo estaba espacializado el sonido y para cuando yo les mandara los cinco canales que finalmente... Eh, era la mezcla para que eso tuviera un funcionamiento en el espacio, que es algo que eh, vamos a aprender también hacia el final del curso, eh, pudieran saber si esto estaba eh, siendo reproducido de manera correcta o no. Entonces, sin más preámbulo aquí tienen, eh, creo que es en, el, en la lista, el video es el número 4, ¿sí? Yo le voy a dar play acá para que lo veamos todos juntos, pero si ustedes experimentan alguna dificultad viéndolo acá, lo pueden ver por su cuenta, si no lo terminan de ver ahora, lo pueden ver eh, cuando lo deseen, ¿sí? Así que bueno, los dejo, voy a apagar mi, mi, mi micrófono y los dejo con la proyección de fuerza diagonal instancias, el demo que recibieron los técnicos del, del Planetario de Bogotá para saber cómo espacializar eh, las mezclas finales que yo les, les envié. O sea, todo estuvo preparado antes de que yo llegara, como para solamente poder chequear y hacer una perfo el día de, de, de la primera proyección. Igual, si tienen más preguntas sobre el trabajo, me pueden escribir después.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 you really need to have que era bastante diferente la situación cuando uno lo veía en una sala oscura, pero me parecía interesante que vean de qué manera se podía trabajar con estas, con estas lógicas. Eh, ¿Algún comentario sobre lo que vimos? Eh, ¿Alguna impresión? Ok, entonces voy a seguir mostrándoles la última parte de esta primera charla, eh, les voy a presentar un trabajo más en colaboración, que es más del ámbito académico, ahora no estamos en el mundo tanto del arte, sino más en el mundo del, del diseño, que fue uno de los trabajos en colaboración que hice durante eh, la residencia, una corta residencia que tuve la suerte de hacer en 2016, en Berlín para completar una parte de un máster que había empezado acá en Buenos Aires, tuve la suerte de armar un collage de becas y poder estar unos meses en Berlín, en la Universidad Humboldt, y ahí el cierre de, de, de, ese, de esa pequeña residencia tuvo que ver con eh, trabajar con un arquitecto y con una con una diseñadora industrial, con la cual generamos un, proye un proyecto que se llamó eh, Conocimiento, Sonido y Materia, que les voy a mostrar un poco también acá. Ok, sí. Era un proyecto de laboratorio. Eh, tenía que ver con la idea de fusionar las diferentes disciplinas en ambientes eh, de educación y se llevó a un proyecto que era bastante delirante, ahora les voy a mostrar un pequeño registro, en el cual eh, trabajamos con eh, cortes sobre papel que eran modificados en un ambiente como por eh, frecuencia. les voy a mostrar acá okay. Ok, lo que estábamos intentando hacer ahí era como generar algún tipo de comportamiento en materia visible que pudiera ser hecho a partir de, de generación sonora. Trabajamos con un pequeño patch de Pure Data en el cual generábamos eh, frecuencias muy graves, incluso algunas inaudibles, y la idea era como hacer reaccionar esas formas de papel que tenían como una reacción visible, digamos, era como alguna manera tratar de, ma de maridar las diferentes... Eh, disciplinas eh, hasta ahí creo que es como un panorama de algunas cosas que yo estuve haciendo que podrían llegar a estar relacionadas con lo que produzcamos en el, en el taller eh, tal vez si quieren lo que podemos es ver un poco el programa y las cuestiones que vamos a ir eh, tratando, pero creo que Cristian antes les quiere, les quiere comentar algo ¿no? gracias por el pie Aldo, ensayado eh, una buena idea principalmente tenía que ver con eh, comentarles antes de que por ahí alguno empiece a, a, a cerrar la, el encuentro, eh, avisarles que estamos con dos becas que vamos a estar ofreciendo, que yo ahora mismo les paso el link del formulario. La idea, un poco lo que intentamos siempre en, en Plus code es hacer actividades que sean inclusivas en todo sentido, y que la dificultad o el, la, sí, las barreras económicas no sean un problema, y en este caso también... Eh, permitiendo que podamos eh, incorporar eh, asistentes de distintas ciudades, eso también nos enriquece mucho porque la dinámica de los talleres eh, es muy provechoso, eh, tener un, un abanico amplio de, de, de, de eh, eh, ciudades y, y de regiones, con lo cual les paso el link del formulario al final van a encontrar la opción de pago y también una es de beca, así que nada, si tienen la necesidad o quieren postularse a las becas, tienen que explicar un poco de, qué, de cuál es la motivación que tienen, un poco la, la experiencia en este trabajo, en, en esta área y eh, junto con las becas, en el caso de quedar seleccionados o seleccionadas, va a haber... Alguna tarea o una comisión que nos parece bien interesante de hacer, de, de aportar de alguna manera a lo largo del workshop o con alguna pequeña investigación o con alguna pequeña eh, charla o, o algo como que estén de alguna manera participando de una forma bien activa es la medida en la que se pueda, o sea, entendemos que solicitar una beca por dificultad económica no significa tener disponibilidad de tiempo, sabemos que a veces es todo lo contrario y uno está igualmente motivado para eh, querer hacer actividades de formación, así que lo vamos a charlar, nada, solamente un paréntesis antes de, de, de cerrar para que no se me escape como casi siempre, eh, y les dejo también por las dudas el enlace de... Eh, con todo el programa, que en un ratito lo vamos a ver también con, con Aldo brevemente, porque está súper, súper claro. Pero bueno, para que lo tengan ahí, eh, en ese mismo link que les acabo de poner, vamos a estar editando y subiendo la, esta charla en video. Eh, así que bueno, nada, ahí cierro el paréntesis y después retomo, Aldo. Genial, ok, bueno, eh, principalmente mi, la parte que les quería mostrar de mi producción reciente relacionado con eso, ya está cerrada, hay algunos otros elementos que aparecen en la playlist que les acabo de, de, de dejar, pero que me parece que no tiene sentido, que veamos juntos, puedo mostrarles rápidamente de qué se refiere, este es un video de uno de los últimos tracks que saqué, que tiene muchos eh, registros de field recordings, es decir, grabaciones de campo hechas con un hidrófono, que no sé si alguien en la sala alguna vez trabajó con un hidrófono, que básicamente es un micrófono piezoeléctrico, recubierto con una película que permite hacer grabaciones bajo el agua, es algo muy económico, la verdad es que si este taller hubiese sido presencial, me hubiese encantado que hagamos eso, pero la verdad que hacer, hacerlo soldar a través de Google Meet me parece una locura, así que no vamos a hacer algo así, eh, pero lógicamente que lo que yo tengo construido y que pueda servir para el proyecto personal de cada uno, yo lo voy a disponibilizar, ustedes me pueden dar instrucciones, ya lo vamos a ver durante el taller pero les quería contar por qué está en la playlist ese tema por dentro y por fuera, tiene un rol muy importante, una grabación de, con un hidrófono que hice en una pileta, una pequeña pileta de mis padres en el conurbano, una pileta clásica de clase media, tiene esa, esas dimensiones y suena como con esa acústica subacuática eh, como íntima, me interesaba eso. Después, Dismentado, esto es un cassette que edité con un proyecto de cassettes que tuve hace 10 años, eh, igual les voy a pasar algunos links, ahí les dejé mi mail para que los que me quieran consultar algo específico, o los que quieran tener algún PDF de, de, la, de, la, de la charla de hoy, eh, más allá de la playlist que ya les quedó pública, eh, puedan preguntarme, ahí tienen en el chat mi mail, y eh, bueno, después también hay un remix que hice para un músico tucumano muy interesante, que se llama Dios, que no sé si lo conocen, a mí me gusta mucho lo que hace, y hizo un remix para él en el cual hago como una grabación de campo de una tormenta, que esa grabación está hecha simplemente con el micrófono de la computadora y con algún que otro proceso eh, de, esto que les decías de, de falsas cámaras, de falsos espacios eh, acústicos, que eh, vamos a trabajar también en el taller, y después dos ejemplos de, eh, por un lado, música concreta, que imagino que varios sabrán lo que es música concreta, si no les... Vamos a ver brevemente en el taller de qué se trata esto. Eh, hay un ejemplo de un track de música concreta muy interesante que es con una puerta y también un track en el cual el paneo estéreo tiene un rol fundamental en el arreglo y me parece buenísimo que lo escuchen, que es el track Der Cyclus de Biometric, eh, Biometric ID de, de Der Cyclus es un tema que es casi como una película escucharlo y por último, eh, ah, les voy a dejar también un link a mi tesis de maestría, que es, si la quieren leer también es interesante, porque abre como de alguna manera el campo de lo que vamos a estar tratando en, en nuestro taller, eh, está el, un sonido eh, elegido eh, de, esa, de esa tesis. Eh, entonces acá terminaría la parte de obra y vamos a compartir rápidamente el programa del, del taller. ¿Alguna duda o comentario en este momento? ¿Se sí, les quedó adelante. algo que se les haya ocurrido? Si sí, es el momento, está bueno. Eh, yo tuve la suerte de ver la obra que mostraba antes Aldo de, de Fuerza Diagonal Instancias y un poco desde mi experiencia a la hora de escucharlo, eh, lo relevante era obviamente las dimensiones de la sala, en la que era una sala de unos eh, 20 metros de diámetro, era una semicúpula. Eh, y, y también tiene una particularidad del sonido espacial en ese aspecto en que a medida que vos te desplazás en, eh, en este domo, cambia obviamente por tu cercanía o lejanía con los parlantes, eh, cambia tu percepción. Entonces, es una situación particular en la que todos estamos escuchando algo diferente por una cuestión física de distancia con los parlantes. Eh, y otro desafío que también generan esas, y por ahí los que trabajan eh, con instalaciones sonoras o los que estén con ganas de, de no, no hacer solo, no solo, sino como trabajos estéreo con auriculares, sino espacializar parlantes y trabajar con esa dimensión. Eh, también van a encontrarse con desafíos que tienen que ver con, mencionado un poco antes algo, con la acústica y cómo aprender o cómo encender la escucha del espacio. ¿Cómo suena un espacio? ¿Cómo, ¿Cómo llevarlo a que suene como vos querés? Entonces también son desafíos que un poco Aldo ahora va a contar en, en algunos, entre encuentros también propone ejercicios bien interesantes para reflexionar de forma eh, aguda sobre el, el, lo sonoro y sobre lo físico. Así que nada, me pareció interesante esta dimensión que hoy estuvimos escuchando en, o en YouTube o, o por el, el streaming en, en, en, con parlantes muy cerca a nuestras orejas pero también pensar que estos contenidos que vamos a estar explorando con él lo van a servir para todos los que quieran trabajar con otra situación espacial de los parlantes ocupando el espacio. Eh, así que también los dejo como nada como una aclaración de que por ahí alguno está eh, con ese abordaje y por ahí en, en lo que vimos hoy no llegó a entenderse porque estamos percibiéndolo con estos auriculares y, y nada me parece interesante mencionarlo. Buenísimo, gracias Cristian por aclararnos, eh, es una buena observación. Eh, nada simplemente quería repasar rápidamente el taller está planteado en cuatro encuentros en un primer encuentro la idea es plantarnos teóricamente en dónde estamos hoy en día en, en lo que se llama la cultura auditiva y el arte sonoro va a haber como una breve introducción en la cual yo voy a ir tratando de, tener, de darles de transmitirles una visión personal sobre sobre la teoría al respecto básicamente la cultura auditiva y el arte sonoro se relaciona con la idea de pensar el sonido con la música incluida dentro de su universo, pero no como, como territorio excluyente, eh, y la idea es pasar de eso a una exploración sonora de grabación de campo. Igual probablemente los que decidan inscribirse al taller van a tener una breve eh, tarea antes de encontrarnos virtualmente en este espacio, pero bueno, eso ya se van a ir enterando de aquellos que, que finalmente decidan eh, tomar el curso. Eh, en el encuentro 2 la idea es trabajar con esas grabaciones de campo y ya, introducirnos a lo que es la plataforma eh, Reaper que habíamos comentado más adelante, seguir polemizando un poco sobre lo que es el diseño y el arte sonoro, También un poco sobre la música experimental, vamos a versar en ese segundo encuentro. En el tercero vamos a trabajar algo que no estuve presentando en mis trabajos en este momento, porque es una investigación que tiene que ver con mi producción más musical, pero que a la vez se relaciona mucho con este mundo, que es la sonificación, que es la idea de poder darle entidad sonora a elementos que a priori no tienen esa entidad sonora. Por ejemplo, hay muchos eh, historiadores hoy en día trabajando en lo que se llama zonificación. Eh, entonces, la idea es trabajar este tipo de, de, de cosas, como alguna serie de eventos, eh, de, de eventos relacionados con datos duros, con big data o con diferentes bases de datos a las que podemos acceder. Eh, de manera pública, pueden, sin ser a priori un elemento eh, que arroje sonido, tener una traducción sonora que puede personalizarse. Eh, es un, es un, una forma muy interesante de pensar el sonido más allá de un registro directo, ¿sí? Eh, y también vamos a, a ver lo que hablamos hoy, de sonido 5.1, una introducción para llegar al final eh, a un encuentro en el cual vamos a trabajar con los diferentes elementos que fuimos generando, grabaciones de campo, sonificación, y tratar de, con esas dos principales fuentes, aunque se puedan sumar otras más también, generar espacialización ¿sí? eh, sobre esos sonidos y llegar a un primer proyecto de sonido espacializado personal. Eso sería básicamente lo que vamos a estar viendo en el taller. Por supuesto que si tienen alguna pregunta nos pueden escribir y obviamente los invitamos a, a los que quieran presentarse a la beca a que lo hagan. Son más que bienvenidos. Y si también tienen alguna duda, un poco refuerzo la idea de la metodología en la que vamos a estar trabajando en base a sus avances, en base a sus proyectos, a sus ideas, eh, con lo cual eh, no importa desde el lugar en el que estén, eh, vamos a arrancar desde donde estén, no es que tienen que llegar a un lugar o, o que tienen que capacitarse técnicamente en algo para iniciar el curso, es una experiencia de construcción y de escucha sonora, eh, con lo cual no hay eh, eh, limitaciones. Y aprovecho la pregunta de Linda Loca, me encanta el nickname, que es, aparte de los auriculares, ¿qué otro equipamiento sería óptimo? ¿Una computadora en la que se pueda instalar el Reaper, que es un software, eh, que se consigue descargándolo de forma gratuita. Vamos, vamos a compartir acá, eh, voy a compartirles el, el link de Reaper. Reaper es un programa que no es gratuito, pero como les dije antes, tiene como una renovación de, de la licencia ad infinitum. Uno cada vez que la usa puede decir que todavía lo está evaluando y el programa sigue funcionando, sin necesidad de piratearlo ni, ni nada por el estilo. Es un programa de muy alta calidad. Eh, nada, acá lo voy a dejar. ¿Sí? sí, no hay problema Eduardo, nos vemos en el taller o cuando quieras, ahí tienen mi mail también si me quieren escribir, eh, acá les dejo el link de Reaper también, igual eh, Cristian me parece que estaría bueno tal vez eh, si querés redactarles como un mail con toda la data a los, a los que quieran presentarse y nuclear todo ahí, pero ahí ya les queda también el, no, micrófonos, eh, podemos trabajar con el micrófono de la computadora, con el micrófono de nuestro teléfono celular, incluso podemos llegar a usar nuestros auriculares como micrófonos, digo, vamos a ver diferentes formas en las cuales no necesariamente necesitamos tener un micrófono profesional para, para trabajar este tipo de, de acercamiento al sonido, ¿sí? Así que no, no, no, no simplemente podemos, sí. No, y tampoco necesidades de, de tener que hacer grabaciones de campo e irse a, a la sierra en Tandil y capturar. Eh, Tandil en, Buenos, en Argentina ¿Cómo? es como una zona de montañas. No, no, con la idea es que podamos ser creativos y de una forma también doméstica incluso, de cómo encontrarle sonidos a lo que nos pasa alrededor en nuestra casa, en nuestro cuarto, ¿Cómo? y con eso seguir construyendo. Así que en ese sentido estamos pensando que no haya ninguna limitación eh, ni técnica ni de requerimientos. Mínimos, claro, una computadora que podamos usar esta plataforma eh, y auriculares para, para que podamos trabajar con la escucha lo más, eh, más menos contaminada del ambiente posible. Tal cual, auriculares que cubran las orejas, los circunvaurales que ahí en, en el emoji, ¿cómo son? ¿Son los que tienen Cristian o los que tiene Candela ahora puestos? Yo justo hoy no tengo los míos, pero la idea sí es trabajar con, con auriculares y con la placa que tiene nuestra computadora. Obviamente que si alguno es del palo, como solemos decir, que tiene su placa, tiene su micrófono, por supuesto, bienvenido, pero no es privativo, ¿sí? Y la idea es generar un vínculo, una, una comunidad, ¿sí? Entonces la idea es que si alguno necesita que yo, por ejemplo, con los equipos que tengo a mi disposición, pueda... Generar algún contenido sonoro para que sea materia prima para su producción, también vamos a contar con eso, por supuesto, con mis micrófonos piezoeléctricos, mi micrófono, o sea, eh, pequeñas cositas que yo me he, he ido armando. Sí, espectacular. Una, una pregunta. Sí, ah, a ver quién pregunta. Gabriela. Gabriela, eh, hola, Gabriela, cómo estás? Bien. Eh, va una o dos o no sé cuántas, pero <risa> una por lo menos. Una es si, si por ahí vas a dar un poco de, de datos, cómo como como conectar un piezo o cómo construir un hidrófono, para los que sepamos soldar. Este. Eh, sí, puedo, puedo hacer ver? un comentario al respecto, no es un tema del taller. Ajá. Eh, Pero ya no vamos a trabajar con piezos, eso va a ser más tipo grabación de campo. Sí, va a tener más que con grabación de campo, con tonificación, si quieren pueden investigar por su cuenta de qué se trata o hacerme preguntas, las preguntas que quieran, pero hay mucha data en la web dando vueltas, la idea es concentrarnos en al menos un pequeño proceso de zonificación, y lo que sí, eh, a ver, si alguien tiene piso eléctrico, si quiere sumarlos, tranquilamente se puede... Eh, trabajar sobre los pies eléctricos, pero no vamos a poder hacer construcción de piezo eléctricos, ¿sí? Y puedo, puedo orientarlos, por supuesto, con cómo se pueden construir, con, conseguir un buen tutorial, que hay muchos dando vueltas, les puedo sí. presentar eh, alguno interesante, me, me puedo actualizar con eso, pero no va a ser un tema que se trate específicamente en el taller, ¿sí? Gabriela, ¿vos estás en Buenos Aires? Sí. Ah, bueno. Porque el último, nosotros eh, al margen de, de, del trabajo de Aldo, desde Plascot, por ahí te podemos ayudar un poco en eso, en ver que, en qué locales se, se compran, con que conocemos todo ese mundo, y último te podemos ayudar en paralelo al, al taller, por si tenés ganas de hacerlo. Claro. ¿no? No es en, en eso me sumo también, sí, sí, sí. si vos llegaras a, a, a descubrir durante el taller que necesitas utilizar un piezo eléctrico, nos encargamos de que de alguna manera vos puedas usar uno, pero no no va a versar específicamente sobre eso, y ya te digo, si hay alguna instrucción performática con el piezoeléctrico que vos me puedas pasar, yo la puedo hacer por vos y generar ese audio para que lo sumes a tu, a tu proyecto, ¿sí? Está bien, está bien, no, Esto era para un trabajo en vivo en el que queríamos ponerle un piano, un, unos claro. piezoeléctricos. Sí. Este, este ok, igual bien. los piezoeléctricos, al margen de que se pueden construir y son muy económicos, se pueden generar buenos resultados construyéndolos, eh, pueden comprar estos más, más que nada si sí muchas veces eh, nada, por ahí conviene conseguir alguno ya eh, como comercializado, digamos, ¿sí? claro. en estándar. Lo podemos conversar, si querés escribime Gabriela, y lo seguimos viendo. Pero no está enfocado exactamente en eso el taller, aunque sí se, se, se va, va a tener que ver, digamos, de alguna manera. Bien. Y Gracias. Una, una mínima pregunta más, pero muy claro. breve. Si uno no tiene un proyecto, pues yo no tengo muy claro un proyecto, mm -hmm. sino más bien una curiosidad. Okay. Sí. La idea del taller es transformar esa curiosidad en un proyecto, entendiendo un proyecto como algo mucho más accesible que cómo suena proyecto, ¿sí? Okay. Un proyecto es abrir un proyecto en el Reaper y empezar a trabajar, empezar a volcar okay. inquietudes ahí, inquietudes en forma de, de, de sonido producido por uno. Realmente es esa, la idea es como eh, in incentivarlos a que generen un proyecto. Sí, definitivamente. Bueno, bueno, porque es un poco intimidante para los que no somos de sonido, digamos. Como total, como... total. Sí, sonido. Sí, tiene, tiene como esa cuestión de, de desafío, pero te aseguro que, que, que es, es vale la pena. Bueno, gracias. Gracias a vos, David. a, a una aclaración que tampoco es del mundo del, del sonido. Eh... Que, que tiene esta dificultad de que no sabes bueno cómo te enfrentas, con cómo vas construyendo en cuatro encuentros algo que no sea como un revoleo de ideas y que vas medio alternando, entiendo esa sensación. Eh, la idea es eh, generar un, un marco de, de creación eh, con mucha libertad para ustedes y con algo de guía de, por parte de Aldo para que puedan orientarse, ¿no? Y que no estén como boyando en cada encuentro buscando algo diferente. Así que un poco esa, ese acompañando va a estar y también vas a tener la amabilidad de tus compañeros y compañeras para darte feedback, seguramente. Exactamente, sí. ¿Alguna otra pregunta, duda, comentario? Se ha hecho el silencio. Eh, la, la pasaron bien, les interesó la charla, les pareció, les parece interesante la propuesta. Más allá de que lo hagan o no lo hagan, pero por lo menos les parece interesante. Ah, gracias Javi por el mensaje. Sí, muchas gracias. Daniel, gracias. Buenísimo, linda loca, me encanta linda loca. Bueno, genial. Eh, bueno, estamos acá para que nos consulten lo que quieran, tienen mi mail también. Tienen el mail de Plascode. Eh, creo que Cristian ya les mandó el formulario. Sí, ahí les comparto igualmente. Comentarse? Sí, muchas gracias, Marcela, Nicolás. Gracias. Gracias a ustedes. Ahí, buenísimo. Ahí Candel nos pone el mail. Y yo creo que estoy compartiendo pantalla. Ahí va, sí, ahí estás compartiendo tal cual. Así que acá lo que van a ver es el, el formulario y una vez que completan toda la información que necesitamos al final, eligen si quieren optar por la beca, por Mercado Pago, por Paypal, si están por fuera de Argentina y con eso nosotros hacemos un, una evaluación que no, no es técnica, tiene que ver más con la motivación. Así que en ese sentido, cuéntenos si, si solicitan una beca que los mueve a incorporarse al taller. Y nosotros vamos a tener una, principalmente el, el deseo de generar un grupo lo más diverso posible, eh, de edades, de formaciones, de backgrounds, de ubicaciones. Así que, eh, y ya nos ha pasado en algunos otros casos en los que hemos dado más de dos becas, así que no se sientan intimidados de que es una. Eh, no sé, un recurso muy escaso y que va a ser difícil, así que no, con la idea de que sea diverso nosotros nos adaptamos a, a las becas o a veces partimos becas en medias becas para que todos puedan. Buenísimo. Bueno, bueno, eh, bueno reitero lo da gracias a todos, fue, fue lindo escuchar los comentarios que hubo, los mensajes, eh, también conocerlos para nosotros es Súper interesante saber que hay gente que estuvo de España, gente que estuvo por Chaco, gente que está acá de Buenos Aires, gente de Colombia, nos, nos interesa un montón. Así que si luego por correo tienen sugerencias, dudas o preguntas, eh, súper bienvenidos. Si tienen nada, ideas de cosas que les parece que podemos organizar también, nosotros les vamos a mandar mañana una, una breve encuesta para también conocer más en detalle lo que, cómo vivieron la experiencia, Para nosotros también es algo nuevo. Eh, eh, organizar estas cosas online así que estamos aprendiendo día a día y claro, depende claro. Primera, de un taller de este tipo online y es un desafío para mí también así que va a ser un desafío eh, para todos y me parece, yo estoy súper estimulado, estoy muy contento, así que bueno, eh, entonces cortamos acá y sigamos con, por correo lo que quieran, también en Instagram vamos a tener, con, vamos a ir a, a, contando nuevas actividades que estamos haciendo también gratuitas. Así que si quieren seguirnos ahí en Instagram.com eh, barra plus codefest, nos siguen por ahí, eh, que es el canal con más actividad que, que venimos teniendo. Gracias chicos, muy buenos. Muy, muy buenos. El, el, todo, todo y sí, arre atenta acá, ahí Nicolás, ahí está compañero, también justo vimos y nos unimos porque estamos re en estamos re en realizar también algún encuentro de experimentación sonora online acá en Chaco, obviamente no online, pero eh, re bien y muy buena la data y sí, eh, que sigan sacando cosas y bueno veo de, de inscribirme a ver si solicité la beca o lo pago pero me atrapó mucho así que Vale, gracias Aldo y gracias Cristian y... Aldana por gracias. El Sí, por, por mi lado también lo mismo que Aldana, yo soy Nico eh, Muchas bien. gracias Aldo, muy buena data Y, y me parece súper interesante también voy a, voy a tratar de inscribirme Y estamos con esta idea de armar un taller Y, y sí, es todo un desafío hacerlo de manera virtual también eh, Por ahí me encuentro dando clases En, en la Facultad de Artes de, de la UNE y, y se torna muy muy difícil Ok. Gracias, Nico, por el feedback. Sí, sí, sí, es un todo un desafío. A mí también me toca dar clases en, y es como todo un cambio total de, de ah. paradigma, de métodos y de horarios y de, de, de dinámicas. Y un poco todo eso que estamos todo el tiempo preguntando, averiguando, consultando con colegas es lo que entra dentro del Plus Code para, para aprovechar y probar. Tal cual, y todo el tiempo estando en casa también, que se acumula la energía. O sea, antes uno sacaba, salía, la energía salía, ahora toda la energía queda adentro, O sea, yendo a una cuestión como básica de los movimientos, o sea. Sí. Eh, no escuchar siempre el mismo paisaje sonoro es como complicado. Pero bueno, acá estamos todos juntos de alguna manera, eh, así que bueno, es así. Tenemos que seguir, eh, tenemos que, que sacar algo bueno de esto malo que nos pasa, yo creo. De una, sí, totalmente de acuerdo. Buenísimo. Bueno, gracias. Gracias a ustedes por conectarnos. Nos estamos viendo, esperamos el ticket de ustedes, nos consulten lo que quieran. Muchas gracias. ¿eh? Gracias a ustedes. Adiós, nos vemos. Gracias. Estamos en contacto, muchas gracias por conectarse.